Es así, muchas gracias. Estamos en la explanada de Casa de Gobierno y le vamos a preguntar justamente al diputado nacional, Lisandro Nieri, como bien lo decías, Agustina, quien ya tengo aquí a mi lado, por este proyecto que pretenden implementar, este proyecto que concretamente pretende que el Banco Central no financie más el Tesoro Nacional. Es así, muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sí, así es. es... En realidad el Banco Central hoy tiene prohibido financiar al. A la administración nacional, provincial, municipal, pero puntualmente en el caso de la nacional, pero el, el mismo artículo es, establece una excepción, ¿no? Y esa excepción en sucesivas leyes, decretos de necesidad y urgencia e interpretaciones se ha llevado al infinito. Y bueno, ese, eso derivó en los problemas que tenemos ahora. Un Estado que se ha duplicado en 20 años en tamaño, no, no prestando mejores servicios o, o servicios de más o de más calidad. Y, y bueno, financiándolo con emisión, ¿no? Y la emisión está a la vista, ¿no? Más emisión lo único que genera es más, más inflación, pérdida de poder adquisitivo y todos los problemas que estamos viviendo hoy. Entonces lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es primero poner que el objeto primario, fundamental, es la, la estabilidad de la moneda, la estabilidad de los precios, y a partir de ahí, bueno eliminando toda excepción al financiamiento del Banco Central al, al Tesoro. ¿no? Bien, ¿Estos son eh, digo, los beneficios que se obtendrían o cuáles son concretamente? Bueno, concretamente eh, esto establece alguna, alguna excepción mínima que es lo, lo, lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. En el acuerdo que firma el gobierno con el fondo se, se prevé un financiamiento de un 1% del producto este año, del 06 el año que viene y a partir de ahí de cero, es exactamente lo que establece el proyecto y los beneficios serían, bueno, con menos emisión eh, empezaríamos a, a transitar un sendero más de normalidad, más razonable, como tiene cualquier país del mundo, de una, de una moneda sólida. ¿no? Para decirlo de alguna forma yo digo, Hoy, hoy en Argentina tenemos cuasi cuasimonedas, cada vez que hablamos de cuasimonedas nos acordamos de nuestro Petrón o de las, de las monedas Patacón, Lecop, las provinciales, pero hoy tenemos una cuasimoneda nacional, la emite el Banco Central y son los pesos, ¿no? es una moneda que no tiene ningún sustento, ningún valor y que se le cae su poder adquisitivo día, día a día. ¿no? ¿Esto se ha podido aplicar en otra región, en otro lugar? Sí, absolutamente todos los países del mundo han podido luchar contra la inflación, está claro que hoy hay un problema producto de la pospandemia y por sobre todo de la guerra en Ucrania, lo que ha implicado en, en precios de energía, en precios de granos, que, ar, que tiene una repercusión pero ha llevado a los países del mundo a inflaciones de, del uno y medio, ir al 6%, del 2% ir al 8%, al 4%, al 5%, al 9%, pero de ninguna manera inflaciones que estamos ya acercándonos a los tres dígitos como pasa en Argentina, que con el descontrol que tiene actualmente el Gobierno Nacional respecto de la, de la emisión, a ver, para poner en ejemplo, desde que asumió la ministra Batakis, la asistencia del Banco Central a Tesoro, desde que asumió creo que no, no debemos llegar a los 15 días hábiles, y el, la asistencia ha sido de 195 mil millones de pesos, eso es inviable, eso es más pesos en la calle, perdón, a eso hay que sumar la compra de de bonos, de títulos públicos, que, que los fondos comunes, los bancos se desprenden por la calidad que tienen y los compra el central. Pero esos son más pesos en la calle que va a repercutir en más inflación, obviamente, y vamos a ver que el mes que viene la inflación se acelera y seguramente, lamentablemente, hoy, hoy la, la duda es si llegamos a los tres dígitos, no, ¿No? de estar bajando de los de los tristísimos 50 que teníamos hace unos años. ¿no? Diputado, le pregunto por último, ¿en qué instancia se encuentra este proyecto actualmente? Bueno, el proyecto entró hace muy pocos días, lo, lo, lo ingresé en, eh, por diputados y ha tenido giro a las comisiones de presupuesto y hacienda y a la comisión de finanzas, ambas las integro. Diputado, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra, Agustina, del diputado nacional Lisandro Nieri desde Casa de Gobierno, entonces, con este proyecto eh, que eh, justamente pretende que el Banco Central no financie eh, el Tesoro Nacional, ¿sí? algo bueno que plantean desde justamente eh, el oficialismo, no. están pensando concretamente en este proyecto y trabajando en este proyecto, ya dijo en qué instancia se encuentra actualmente. Agustina. Bueno, muchas gracias, Pablo.